Ubicados en la capa carpintería que hemos designado con el color rojo, podemos dibujar por ejemplo las ventanas, podemos hacer el, el, el, usando recursos como por ejemplo la herramienta rectángulo o graficando como ya conocemos eh, con líneas horizontales o verticales. o usando cualquiera de los recursos que ya hemos eh, conocido, que se pueden usar, usando referencias, usando graficación eh, a partir de líneas en paralelo. De la misma forma podemos ir generando todos los elementos. Eh, yo he avanzado y he generado además de la carpintería y el resto de las cotas, que ustedes fíjense, pueden ver que está dentro de la capa cotas, tomando el color y las características de... De, de los atributos que hemos dado para la capa cotas, las he puesto en un tamaño más pequeño. agregué también una capa texto, que ya eh, vamos a ver eh, cómo se genera. Voy a proceder a eliminar, por ejemplo, esta palabra. Posicionándonos en la capa que hemos creado para texto, eh, vamos a elegir la herramienta texto que está eh, indicada en la barra de herramientas con esta A. Sí, si no la tengo habilitada, eh, me fijo eh, si está o no habilitado desde widgets, eh, doc widgets, toolbars, y eh, tengo que tener creada, tildada la herramienta eh, de edición y la herramienta modificar. Sí, acá corroboramos que está habilitada. Hacemos clic y se nos abre un editor de texto en el que podemos elegir la fuente. No vamos a cambiar la que tenemos eh, por defecto, que es esta Asomix. Podemos cambiar la altura de los textos, la alineación. Y podemos elegir si queremos incorporar algún tipo de simbología como grados, eh, el signo de copyright o algún otro signo. No vamos a incorporar ninguno. Y simplemente tipeamos. Eh, la palabra que queremos incorporar en este caso que es la palabra comedor como el texto o sea, tiene, eh, está muy grande en este caso vamos a cambiar los atributos vamos a pertenecer a la capa texto y color por capa desde la etiqueta de atributos sigue estando muy grande entonces vamos a corroborar qué tamaño tienen el resto de los textos otra forma de generar texto o de replicar cualquier objeto es copiando. En este caso la opción que tenemos para copiar un elemento gráfico está en la barra de herramientas modificar y está indicado con este símbolo de dos triángulos. Eh, se llama la herramienta mover y copiar y eh, es la única forma que tenemos de copiar o de replicar un elemento. Moverlo o copiarlo y es también la herramienta para moverlo. Seleccionamos, indicamos, hacemos clic en mover o copiar, hacemos clic y se nos abre un panel de diálogo en el que se nos pide elegir entre estas tres opciones, si eliminamos el original, si lo conservamos o si hacemos copias múltiples, en este caso si quisiéramos repetir 10 veces, por ejemplo, esta palabra o este elemento gráfico que hemos elegido. En este caso vamos a elegir conservar el original y eh, tildamos, usar los atributos actuales que son los que hemos definido para la capa texto Le damos ok y eh, nuestra palabra aparece eh, lo que pasa es que no tenemos suficiente espacio, por eso es que se corta si no lo podemos ver completo o si ustedes no lo pueden ver completo es porque eh, no tienen espacio suficiente en el gráfico de acuerdo al tamaño del texto, pero la palabra all, el conjunto de elementos gráficos, se ha copiado. ¿Con que hayan podido generar los límites del espacio que estábamos modelando? Incorporar eh, cotas con características mínimas de configuración y eh, textos con algún elemento en más de tres capas o tres capas como mínimo, este ejercicio estaría completo. Eh, continuaremos la semana que viene con eh, algunos elementos que van a complejizar un poquito y que van a completarnos eh, los elementos gráficos como son los bloques, eh, la herramienta Hatch o rellenos de textos, de, de muros, perdón, y eh, algunos otros elementos de gestión de eh, escalas o de presentación. Hasta acá completaríamos el ejercicio número 3.